Estamos viejos por el Tiempo pasa y nos ponemos viejos. Pero no menos vanidosos. Hey guys. Vlog 305, empezamos en Valparaíso. Luego vlog el sábado. No, ahora estoy sacando los sábados. Pero no porque no tuviera cosas grabadas. De hecho, el jueves me junté con Juan Pablo. El jueves me junté con Juan Pablo. Madreaza para grabar el nuevo podcast de Ixda el Bircam podcast, que pueden ir a escucharlo ahora en la aplicación Anchor. Dani, cachai que tú podías escuchar mi podcast en la, en la aplicación Anchor? No. Escucha mi podcast en la aplicación Anchor. No, no, no. Terminamos el vlog con Madux, estamos escuchando Funk, que se está poniendo su cara de vlogs. Gracias por tu participación, compadre, fue uno de los mejores podcasts. El segundo mejor, el segundo mejor. No, el podcast va a salir, te aviso cuando salga, y eso, salud. Esa fue la junta con Juan Pablo, el viernes almorzamos en la terraza. que se nos van dos miembros, uno se va al piso 17 y otro se va a otro proyecto, pero son grandes oportunidades para ellos. José Luis, Panchito, el mayor de los éxitos. Ah, y eso el miércoles fui donde Bastián porque hacerle una asesoría de, de cómo grabar, pero no tengo grabación de ahí, tengo esta foto. Pero bueno, hoy día me vine al paraíso porque eh, mañana está de cumpleaños mi sobrina, pero se lo celebramos hoy día. Ese fue el cumpleaños de la Coni, que cumplió 21 años. Uy, justo los sentimientos. Feliz cumpleaños, Coni. Espero que lo hayas pasado súper bien. Estamos viejos, pues. tiempo pasa y nos ponemos viejos. Una de las cosas que más me quedé con el podcast que hice con Juan Pablo fue el hecho de eh, temer, no temerle al error. Hablaba de que como ex, como diseñador de experiencia de uso, lo importante era ser curioso y no temerle a cagarla, a yo Verdad en el miedo a equivocarse Creo que es un tema más de control Muchos nosotros como que tratamos de aprender la manera correcta de hacer las cosas Para asegurarnos de que no nos vamos a equivocar, no nos vamos a sentir mal Pero Juan Pablo habla muy bien de esto, de tener curiosidad Y de lo importante que es descubrir que uno no tenía la razón Y abordar los temas como un amateur, como alguien que siempre está aprendiendo porque no importa lo que pase, eso sí, nunca hay que dejar de hacer. No aprender de esos fracasos. Eso es lo que a mí me aterra mucho. Así que ahora tengo que editar el podcast de Juan Pablo. Estoy haciendo otro podcast con una amiga también. Le aviso cuando esté arriba. Pero el podcast de Ixda va a estar el martes en la mañana. Yo creo que esta va a estar super live. Y por lo demás... Hasta aquí llegamos con el 306. No se olviden dejar sus preguntas para el Pawa, suscríbase y si quiere, comparte este canal para que seamos mucho más gente. Yo voy a seguir editando y tal vez como alguna cosita que quiero ahí, botaditas por ahí. Nos vemos en mi acorde, chiquillos has taken many steps and many man hours to get here. Hay de menú? mira, frito de coliflor! Oh, qué rico. Años que no comía. Abrocito. Oh. Sopita. Sopita. Va, va, Mamá va, va. voy a pagar la sopa. Bueno, Andre. Ha venido. cómo da?